Cosas que hemos encontrado y que nos llamaron la atención. Por ejemplo, gana Argentina, festeja Argentina, pero en algún momento los jugadores se toman el tiempo de saludar a los franceses derrotados. ¿Lo habías sí, visto? Sí. Y al Dibu un poquito ahí con Mbappé. Que están Macron, el Dibu y Mbappé. Claro, nada más y nada menos que el presidente quizá, de Francia, Mbappé. Quizás y... este saludo no lo viste y sale del buceo tiktokero y es maravilloso porque habla también del de corazón de los argentinos. Y es hermoso, mírenlo. Vamos. Molina? Es aquí donde no. te das cuenta del por qué este grupo de jugadores no. merecía ser campeón del mundo. Es Montiel, ¿no? No, ese pero no es Montiel. Es el 25, es, es Lisandro. Ah, Lisandro, Lisandro Martínez, Martínez, perdón. Fíjate, uno ah, por mirá. uno van saludando. ¿Di María? Ah, ver esto, por favor. Ay, sí, no lo había visto yo. Di María, uno por uno. Fijate que Mbappé es el que está más a un costado y el que menos quiere ser saludado, pero. Y claro. También se conocen conoce los Dima, europeos, algunos los abrazan. Di María jugó con Mbappé, recordemos claro, claro que sí. Ah, ¿también jugaron juntos? Claro, Di María jugó en el PSG hasta este año. Ah, ¿Quién es ese Julián, el que viene ¿Quién? ahí? No sé, acaba de pasar. No ah, vi. no lo vi, no lo vi. Pero es que van todos a Ese saludar. es Lisandro. El huevo, no es el huevo acuña ese, ¿no? A paredes. No, ah, paredes. este es Paredes, claro. Este que va a ser lo... Paredes también jugaba en el PSG claro. Ahí va a ser el lugar al y hay varios acá que no, jugó, no solo juegan en el PSG, sino que salieron. Por ejemplo, Kingsley Coman, hoy en el Bayern del Múnich, sí. antes jugó en el PSG. Después en la el Juve. El Papu. ¿Ves el que se Papu. conocen? Pero realmente ves que se toman ese tiempo, es maravilloso. Es que claro, bueno, y ahí va de pol, eh, con Griezmann, ¿es ese? Eh, se conocen del Atlético de Madrid. Ah, mirá. Claro. Griezmann el año pasado estuvo, eh, perdón, el, el Mundial pasado estuvo, sí, ¿sí ¿no? Sí, sí, sí, de O sea, to, hecho... casi todos estos fueron los campeones del 18. No, hay solo ¿No? siete, entiendo, solo ah. siete quedaron del Mundial pasado, pero sí, Griezmann jugó, jugó un gran Mundial, elimina a Uruguay, donde estaba su amigo Luis Suárez, Ah, había claro. compartido mucho con Luis Suárez, también en el Atlético de Madrid. Pero sí, sí, jugó Griezmann, fue una de las figuras, y de este Mundial también fue figura. Sí. también. Sí, fue figura. Bueno. Es más, me sorprendió cuando lo sacan. Y bueno, que se volvió loco el técnico sí. de ellos, ¿viste? A él le diró, ¿no? A Giroud ¿Es Giroud? No, pero saca a Giroud y a Dembelé. No, no, no, no a más. Ah, Dembelé. A, a de que de son dos figuras sí, que. Sí, me sorprendió. Fue sorprendente para todos. Para Veo. mí quiso dar un mensaje, como diciendo, ah, sí, la van a jugar a media máquina, listo. Vuelan ah, mira, mira. ¿sí? No le estaban tocando, dice. Ni, no, no, no, no. Ni... ¿Es que ese primer tiempo de la Argentina? Claro, fue brutal. Te daba ganas de llorar. Tenía que hacer algo el técnico y se hizo bien. ¿Y nuestro técnico? Y nuestro técnico, ¿cómo vivió el Mundial? Gisela ha estado muy atenta, yo también, porque me llama mucho la atención. Es más, también lloré cuando pide a su hijo, cuando el hijo llora y lo lleva porque Scaloni es muy especial, sí. le cuesta mucho exteriorizar su emoción entonces hay toda una lucha interna viste que no festeja los goles No, no pues si no festeja lo los goles porque te va no. a hacer bien viste que Lura se va eh, de espaldas al vestuario y recién cuando mm -hmm. está Ahí lejos empieza. puede, puede <risas> mover los brazos bueno, en esta cámara que lo ha seguido Scaloni ha ido viendo todo su proceso emocional durante el partido mm. y es realmente muy emocionante, mírenlo Ahí lo, ahí lo arriba, ¿No se vuelve se loco Caloni? No, no se vuelve, le cuesta le... Mirá, mirá Ahí ya cuando se va ah. Directamente eso, no, eso es cuando llega, llega Paredes Acordate que Paredes, él lo bancó Y después él lo tuvo que sacar de la titularidad Sí, sí, sí lo tuvo que sacar, claro Y después lo devolvió a la titularidad No Fija, en este partido, claro Fijate Marina si lo podemos poner que se vea sí. del principio Porque es un, todo un proceso que él va viviendo Hasta que, hasta que mira, se anima a llorar sí. Ahí está en el banco. Ahí ya habíamos salido campeones. Ya habíamos salido campeones. Ahí es donde sale. Pero ahí ya se largó a llorar. Casi la señal la de la cruz. Sí. Y ahí lo ve a paredes. Qué maravilla. No, no, no, no, no, yo no puedo, te juro. A mí me, me provoca. Porque como es algo tan genuino, claro, ¿no? Sí. sí, es muy bonito Porque la ha estado mirá, bancando, mirá, bancando, mirá bancando. Ahí se reúne la reacción de quedarse mirá. completamente quieto. Es como un shock que sí, tiene, ¿no? lo puede creer. lo abrazan como diciendo ahí flaco. Y todavía no lo campeones? suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta. Ahí, va, ahí le vas a ver la cara que todavía no, no, no empieza a dorar, pero está. Y, y tiene un volcán adentro. Miralo, miralo. Miralo. Ahí viene Aymar, Aymar lo abraza. A todos Aymar todos. está loco. Aymar. Todos están locos. Y él, miralo, está ahí. ¿Ves que... Conteniendo, conteniendo, conteniendo. Como diciendo, no me quiero salir. Y se toca la cara y se da vuelta. Es más, amaga irse. Pues, creo que ahí se va. No se va a sentar. Y boca. se sienta. Se va a sentar. Fíjate. No cae. ¿Cuántas no, ya, cosas no, habrán no. pasado por su cabeza también? ¿Cuántos dichos? Cuántas palabras de tantos periodistas, sí, tanta claro, gente. Claro. Viene el museo, ¿eh? viene el museo de Chavar lo que ha encontrado. Y ahí empieza como a tratar de empezar a sacar un sí, poco sí, la emoción. Sí, sí. Y ahí viene para lo claro. ve. Este se lo ve. No, este es todo. Se fascina. Ay, no, me mato, chicas. Yo no puedo. Yo cada vez que veo esto, yo no igual. Bien. Todos le tenemos que pedir perdón a Scaloni Porque creo sí, que todos sí. de en un momento dijimos ¿Quién es Scaloni? ¿Qué, sí, sí. ¿A quién dirigió Scaloni? ¿Cómo van a ponerlo enfrente de una selección? no Es impresionante La verdad que todos quedamos Yo eh, los, sigo insistiendo en esto lo eh, Hablaba en FM1 esta mañana lo, seguido, lo sigo hablando porque eh, Realmente esta selección más allá del triunfo Que nos dieron a todos los argentinos que tan bien Y tan uh -huh. bonito nos, nos vino toda esta emoción Y esta vibra y cambiar un poco la energía Que venía trayendo el país con tantas Veredas enfrentadas, esa grieta, ¿no? Uh -huh. Cada vez más ancha. Y digo, qué que bonito de, de poder tomar todos los ejemplos, desde ese cuerpo técnico anónimo que quizás no tenía tantas estrellas, tantas condecoraciones, ni tantas cosas para decir, bueno, ay, se lo merece estar al frente de algo, para que cada uno de nosotros hagamos el paralelismo con la vida propia, ¿no? En decir, no hace falta que tal vez estés en la cima para que te pasen cosas buenas. Podés generar la voz desde no ser nadie quizás, o de quizás tener pocos recursos, o una vida tal vez no tan holgada, pero saber que si le pones lo que le pusieron ellos, convicción, determinación, esfuerzo, disciplina, ¿no? Amor, pasión, esfuerzo, todo eso no, es imposible que el resultado no sea el éxito eso en cualquier es, cosa de lo que uno haga en la vida eso es una de las cosas más interesantes del fútbol que es absolutamente democrático vos podés ser muy pobre y ser muy carente de muchas cosas pero en una cancha de fútbol con una pelota tenés las mismas posibilidades que ah, sí. la persona que tiene que el resto. todo el entonces el fútbol sí, es claro. muy igualador en ese sentido sí. Sí, igualador. Lo, lo que pasa a nivel ya profesional es que claro los equipos que tienen más poder económico ahí sí se van por encima de otros que no pero no, no pasa a nivel selecciones tanto pero, pero pasa, pasa los, más a nivel club Mira los jugadores No, pero vos lo que estás diciendo Es otra cosa ¿De dónde vienen? En una cancha de fútbol Se equipara toda igualdad, Toda clase social ¿Sí? Exactamente Bueno, pasa mucho en el deporte Es hermoso ¿Sí? Es hermoso eso No, no, no, es maravilloso Así Bien. que Y Escalón y un líder Así como esos líderes Que vos decís A ver, che, yo manejo algo ¿Cómo me gustaría ser un buen líder? Bueno, yo diría Mira el trabajo de Escalón <risa> y, y Laburo, tenés... humildad Totalmente. Totalmente, y reconocer el potencial de cada uno de sus jugadores, viste cuando que, sí, cuándo no. Lo que contaba el Fido Di María en el documental de Netflix, cuando él le, y ahora tiene que haber pa pasado algo muy parecido, cuando él le va a preguntar si te está para la final, dice, tengo que hablar con vos, pero me cuesta, porque cada vez que tengo que hablar con vos me largo a llorar, le dice es calor y me ¿Sí? cuesta. Mirá, mirá, no y lo que eso. le tenía que preguntar es, ¿necesito el mejor equipo está en uh -huh. el documental de Netflix, que se llama Sean Eternos? Sí. lo es muy interesante tienen que jugar contra Brasil, el último partido, la final del Maracaná, y se el mejor equipo y vos sos parte de mi mejor equipo en mi mente, pero te tengo que preguntar si estás para jugar, y Escalón dijo, estoy para ser titular Di con M, de Di María, Di María le dice poneme arranque que yo voy a hacer un gol, y lo hizo y, y hizo se lo dijo a finales. la mujer y lo hizo de qué nuevo, y nos tapó la boca a todos los que sí, sí, también yo tuve mis palabras con Di María, no cuando nos rendía, te acordás que claro. No, claro. no rendía no, el no mundo, rendía, todo todo rendía. Y dijimos, tuvo. ya me parece que se tiene que ir, sí, sí, sí, y sí, bueno, y después está bueno, un gol en la cara, no está mal pedir perdón no está mal decir que equivoqué, porque Aprender sí. de eso.